Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Un abrazo bien cariñoso desde la ciudad de Bogotá para el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo. Y en esta oportunidad eh, con el señor padre de un gran talento del fútbol profesional colombiano y naturalmente de nuestra selección sub-20, que en el momento de hacer esta nota está participando en los eh, partidos que se disputan en la ciudad de Bogotá con diferentes equipos latinoamericanos. El señor Gustavo Puerta, qué gusto saludarlo. Gustavo, ¿cómo está? Un abrazo. Muchas gracias, don Otoniel. Bien, bien, gracias, don Otoniel. Qué bueno tenerlo por aquí, por Bogotá, acompañando a su hijo, ¿no? Claro, don no, Otoniel, yo y mi familia, gracias a Dios, por acá en Bogotá. ¿Cuántos se vinieron? ¿Desde la Victoria Valle? No, desde la otra semana estamos por aquí, desde que comenzó, pues, acá el, lo de la selección, estamos acá. ¿Y lo acompañaron en Cali toda la jornada? Sí, allá en Cali toda la jornada y, y mucha gente de la Victoria, gracias a la gente de la Victoria por el acompañamiento que, que estuvo en Cali, pues mucha gente de la Victoria fue a acompañar. Bueno, el jugador eh, que está en la alineación oficial siempre de la Sub-20 y esperemos que llegue a la de mayores, también ya fue vendido un equipo alemán, entonces eh, es de la Victoria Valle, municipio eh, que se siente muy orgulloso por estos días de tener un gran representante dentro del deporte. Eso ha sido una locura ya en la Victoria, ¿no? Sí, Antonio Lugo, eso... La gente está muy contenta ya porque, pues, en la historia de la, de la victoria, pues, primer jugador que profesional y más selección, Colombia, pues, es un orgullo para la victoria Valle. Muy bien. Bueno, eh, Gustavo, papá, ¿es nacido en la victoria o en qué parte del país? No, no, Daniel, yo soy nacido en Alcalá Valle. Allá soy nacido... Bueno, ¿y cómo se dio el paso a, a nuestro municipio? Que realmente es pequeño, digámoslo también poco conocido dentro de nuestra Colombia, por los turistas, casi... Hay que darles mucha referencia para llegar al municipio. ¿Cómo, cómo dio para llegar allá? No, pues, ¿Y sé cuánto? Nosotros teníamos unos familiares en la Victoria. Yo creo que usted distinguió el que le, uno que él llama Zamorra, que se llamaba Gabriel Mazamorrero. Intermed, por intermedio de ellos llegamos nosotros. A la Victoria allí. Sí. ¿Y hacer qué oficio? ¿Qué hacía allá? No, pues ahí me tocó vender mazamorra allá. Ajá. Me tocó trabajar en el campo. No, no. Me tocó pues luchar con un en la Victoria. ¿Y la vendía con buena panela y buena, buena leche? No, allá ven, o sea, en la mazamorra vendí, no así, solita. El que la compra le tocaba con... Comprar la panelita y la leche <risa> Ah, bueno, que es la mazamorra eh, Que no la confundan con la ma mazamorra chiquita Que es de aquí de... Ah, no, no, aquí... Cundiboyacense, que es sí. diferente Sí, aquí es más diferente la mazamorra, sí Más diferente Ok Bueno, y allí empezó entonces a hacer eh, familia Allí conoció a su señora esposa sí. Ella también es de la Victoria Sí, no, ella es vitoriana de Cepa Ella sí es de la Victoria Ahí nos conocimos en el barrio occidental, lo que es que, que nosotros llegamos de, de Alcalavalle, pues siempre vivimos ahí en ese barrio. Y ahí me, me distinguí con ella y, y ahí formamos el hogar, ella mi persona. Ok. ¿La familia cómo está conformada? La familia, no, pues la familia son dos mujeres, eh, Gustavo y nosotros dos, somos cinco. Ok. ¿Gustavo es el menor o es el del medio? No, Gustavo, ese es de, del, del medio, sí. Porque la niña es María del Mar. María está, del Mar. Está Mónica, Ma, no, está Mónica, Gustavo y María del Mar. Muy bien, perfecto. Y bueno, ya veo el chico por aquí también, es su nieto. Ah, es sí, el nieto también. Ese era supuestamente el chique de las, de las cámaras. <risa> ¿Y le gusta y le gusta el fútbol? Y bastante, sí, claro. Ese dice que va a ser como el tío. Ok, qué bueno. Y bueno, ¿cuándo empieza a notarle.? Sus capacidades futbolísticas a, a, a su hijo Gustavo Que lo, lo está haciendo también Y al cual le deseamos todos los éxitos del mundo No, pues Gustavo comenzó pues Pequeñito, lo, como de siete añitos Lo llevamos a la cancha A entrenar Y pues, ahí había muchacho Mopri Muchacho Mopri que Él se llama Rigoberto Campo pero Mopri, uh -huh. Que ahí comenzó con ellos Y se llaman a esa esas llaman a los subcampeones okay. Subcampeones, bueno y ahí pues fueron pasándolo en los días y los años, ya fueron, lo, fue cogiendo, lo fueron cogiendo varios, que fue un señor Iván, un muchacho Julián, que le dicen Chamito, y entre otros. Sí, así jugó varios torneos, jugó Copa Bombón, bon bon, jugó Copa Norte, jugó, eh, Copa Telecafé, Co ...y otras y otras más... ...y ahí se fue formando, se fue formando... ...y ahí pues... ...mi persona con un señor, Alonso Rojas... ...que yo creo que usted lo distingue, o ...de la Vitoria... los llevamos a talento GB, Gustavo Vitoria... ...con otro pelado, Donovan Escobar... ...allá lo llevamos, entonces allá los, los pusieron para entrenar... ...y terminaron el entrenamiento, entonces ya escogieron pues... ...entonces... Estuvieron afortunados ellos que ellos dos los eligieron en día. Y ahí siguieron y siguieron y, y estuvieron viajando como seis meses de la Victoria a Tuluá uh -huh. Un tiempo viajando para pa allá, para pa Talento GB. Y ahí les dieron casa hogar en, en Talento GB Gustavo Victoria. Nosotros nos tocó pagar como seis meses. Y allá a los seis meses ya no dijo, no, ya no nos no siguieron cobrando bueno, y él comenzó jugando torno de las Américas eh, jugó dos torneos de las Américas un torneo nacional, comenzaron otro torneo nacional, iban como tres partidos cuando eso la pandemia ¿no? entonces ahí hubo para como de seis claro, meses, claro, para seis meses él estuvo en la casa como seis meses, pero no no abandonaba, el <ríe> siempre se iba para el estadio a, a entrenar allá ya pasó seis meses, volvió y los llamaron otra vez a a Talento GB Comenzaron a entrenar y entrenar Y entonces y ahí los pues de, Los mandaron para varias partes A, a probar Él estuvo para en Once Caldas Equidad Y otro equipo ahí, no, no, no me acuerdo Y de ahí se dio Para venir acá a Bogotá Porque el, el, el Entrenador de, de Talento GB Que fue eh, Jorge Zapata él estuvo acá en, en el Bogotá Fútbol Club, uh -huh. estuvo de asistente técnico con un entrenador Quiñones, entonces eh, Zapata pues, no, no siguió más ahí, pero reco lo recomendó a él, uh -huh. que tenía un pelado pues, de, de buena car característica, entonces buen talento, buen talento sí. entonces, entonces de allá mandan, no lo mandaron a él solo, sino que mandaron cinco, que fue un arquero y cuatro jugadores. De la escuela de GB, de esta... sí, de, de Gustavo Victoria okay. Bueno, entonces acá llegaron y, y él llegó a la sub-20. De esos, de esos cuatro, de esos cinco que hoy no, hay, no. él siguió ahí en la sub-20 en sub entrenando y bueno, ahí. Y estando en la sub-20, fue convocado con, por Arturo Reyes a un ciclo a, de la sub-20. Qué okay, bueno, ya. ya... Bueno, él, Regresó ya desde ese ciclo a Bogotá, cuando en Bogotá, en ese en en tiempo, estaba Cardetti de técnico. Uh -huh. Entonces Cardetti lo, lo, lo jaló a la profesional. Y ahí comenzó Gustavo. Y pues agradecerle también al, al Bogotá Fútbol Club, que ellos tuvieron mucho que ver con esto. Lo de gustado. Yo le agradezco mucho a los directivos, al presidente, a todos... Por esto tan bonito de, de Gustavo, que por ellos también está, está Gustavo. Claro que sí. Y a Talento GB también, a Talentos, que por allá también fue una pieza fundamental lo que fue de todos los, los técnicos que pasaron por, allá, por él también.